Este es el Centro de Bienestar, es el doctor Machado, aquí tenemos a María Reyes, eh, tenemos a una persona nuestra de testimonio con el tratamiento de Rejuvenecimiento, ya está finalizando el tratamiento de seis meses, eh, le estamos viendo la cara también que ha tenido la cara bien bonita, las líneas de expresiones han desaparecido, el pelo le ha crecido un montón que se le estaba cayendo antes cuando primero vino. ¿Cómo te fue en el tratamiento María para que lo digas a nuestro público? Eh, me fue estupendamente bien. Y, Estupendamente bien, y, eso y es muy importante. Muy bien, muy bien, gracias a Dios, solamente porque uno tiene que ser disciplinado y, y, y llevarlo a y, cabo, ¿no? visitarlo, eh, recibir los servicios, eh, los medicamentos. Hacer y, los ejercicios. Hacer ejercicio, exacto. Y disciplina, es disciplina, es disciplina. Ajá. Los cambios que ha visto en la energía tuya el, eh, antes de venir y el después. Antes sentía mucho cansancio, ahora no. Ahora tengo mucha más energía, eh, estoy más consciente de lo que tengo. La que memoria, sigue, la, la concentración. concentración. Sí, sí. Ajá. Y en, en, ¿El sueño es más profundo? Sí, descanso muy bien, muy bien. Descanso su, muy bien. ¿El sueño ha mejorado? Y toda la noche duermo. Ya a las cinco y media estoy de pie y sigo. O sea que antes no, no era así. Eh, antes no, de... Era más difícil. Más difícil. Más difícil. En la parte de la piel, ¿notaste que había una diferencia también en, en la parte de la piel? Sí, en la parte de la piel, en lo que usted me dijo, en la quemadura también. ¿eh? ¿En, la, ¿En la quemadura? Ah, eso ha mejorado Ese la cicatrización mejoró, de la quemadura. Sí. Oh, eso wow, así. increíble eso. Se ha mejorado también. bastante también. Sí. Eh, qué bueno, qué dicha. En las uñas también. Que las uñas están leves, más fuertes, no está se están partiendo. Sí. Y el pelo me estaba diciendo que se te estaba cayendo un montón antes, ¿verdad? Sí, ahora no, ya está grave.